Una vez aquí cierro la ventana del chat y mando al frente la ventana más grande. Y aquí voy a la pestaña donde dice Store. Y en el buscador escribo Dota. D-O-T-A. Y acá en los resultados aparece un Dota. Lo abro, le doy doble clic y bajo hasta donde dice Play Now. Le doy clic en. Play Now. ¿Dónde está? A ver, A ver si lo encuentro, está por acá. Aquí está. Y acá seleccionamos si queremos colocar un menú en el escritorio o en el, en el inicio. Yo solo lo coloqué en el inicio y le di siguiente. Y con eso ya comienza la instalación. Y aquí me dice que, que Steam ya está descargando. Le puedo dar clic acá donde dice que no mostrar más este mensaje o lo puedo dejar así. Y clic en finalizar. Y luego esperamos. Aquí en la parte de abajo aparece qué porcentaje está descargado. Qué porcentaje ya se descargó. Y si le damos clic nos aparece... Esto más específico, donde nos dice exactamente cuántos megabytes se han descargado, a qué hora se comenzó la descarga y cuánto tiempo queda. Y listo, cuando termine de instalar, podemos jugarlo dándole clic en Play Game. O en este botón azul que dice Play. O podemos ir a Inicio y buscar Dota. Y darle clic en este icono rojito, donde dice Dota. Luego esperamos a que cargue el programa. Y listo, ya comenzó a cargarnos el programa Ya esperamos a que cargue completamente Y listo, ya podemos comenzar a jugar, ya podemos comenzar a pasar muchas horas de calidad con nuestro popular juego Dota Yo en este momento no voy a jugar porque mi tarjeta de video es muy mala esto ha sido todo por este video, si te gustó o si te fue útil no olvides darme un like, un poderoso like y suscribirte a mi canal para recibir nuevos y mejores videos. Yo soy Rafael 2013, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.